Feliz que se te ve el altar, todo lo que hiciste bien y al final toda. La Pero qué bien que te fue, menos mal. Ya no hay nada que temer. Y al final. Ya está, se va, ya está Ah, no hay más, qué más Si ya acabaste Ya está No te da igual